Hola chiquillas y chiquillos, cuarto capítulo ya de Portal. Mirando bien, mientras editaba el anterior, me di cuenta que me faltó uno. Uno para el logro de la... Transmisión recibida El tema es que si le voy a poner transmisión recibida a los vídeos No quiero que sea clickbait Así que ahora voy a... Tengo una partida cargada de aquí Espérate de esto Aquí, esta ¿En dónde se me quedó la, la grabadora? O sea, el, el coso este de la grabadora Entonces voy a dejar uno aquí arriba Para poder volver Me voy a ir con esto Ya, perfecto. Lo que tengo que hacer, creo, creo, creo, es llevarlo hasta el otro lado. Entonces creo que esto no va a ser necesario. Claro, no es necesario que salte de inmediato, sino que lo vaya dejando por partes. Por ejemplo, esto me lo escupe, porque yo ya estoy mirando desde abajo. Ya, vamos a tratar de no morir. Primero. Y vamos a tratar de no morir. Entonces vamos a dejar el azul aquí al tiro. Perfecto. Vamos a poner el naranjo. Creo que lo perdí. Sí, lo perdí. Esto es imposible... ...que lo sacara sin wiki... ...porque ni siquiera lo había visto... ...en el... ...en el cosa A ver, cargar... Ya, lo que voy a hacer... ...poner el azul... ...poner el naranjo... ...y esto con mucho cuidado... Lo voy a dejar aquí al lado... ...ok... ...poner el azul ahí... ...voy a tratar de saltar aquí... ...ven, ven, ven, ven... ...ya, y lo que tengo que hacer ahora... ...es... ...ir ahí... ...con sumo cuidado... ...de no caerme... ...ya la puntita no creo que ahora simplemente tengo que saltar vamos ya tengo que avanzar ah, y tener que poner el azul ahí arriba vamos el naranjo claro ya entonces ahora lo que tengo que hacer es recogerlo no no te caigas no te caigas uy que porque que qué, qué estuvo por poco eso ya bueno eso esto es lo que hay que hacer ir avanzando no no no no te vayas Esto va a ser complicado, a ver. Pero es que lo quiero, muchachos. Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y lo quiero. ¡Uh! Bien, bien, bien. Entonces, ahora pongo el naranjo ahí. Me salgo de aquí. Tiro el naranjo. ¡Pium! Pío. Ya, bien, bien, bien, bien. Entonces, como ahí tengo el naranjo, el. el yeah. Tengo el naranjo arriba. Solo lo que tengo que hacer es subir esto. Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Ah, estaba aquí abajo! ¡No! Ya, ya. Se cayó de nuevo. No. Aquí va a estar mucho rato. Démosle hasta que me salga, vamos. ¿Pero por qué se cae? Escucha cómo, cómo caía en el agua. ¡No! Vamos, vamos, vamos. No te caigas al agua. Ah, vamos. Oh, grande. No estoy en una puta esquinita Poner un naranjo ahí Voy a salir de aquí Voy a poner un naranjo acá abajo Vamos Vamos Vamos al centro posible Demonios Igual me sirve, me sirve, me sirve ya, el naranjo de arriba está lo más al centro posible. Agárralo, vamos. ¡Oh! ¡Grande! ¡Grande, grande, grande! Uh. Entonces, espérate, le voy a poner un poquito más al borde. Sí, sí, por de aquí. ¡Oh, Dios mío! Ya, lo que tengo que hacer aquí es irme para allá. Pongo el azul ahí. Me largo de nuevo al inicio. Lo que tengo que hacer es poner el azul. Vamos. Pío. Y ahora tendría que poner el naranja. Si ¿Sí tengo que poner el naranja. Vamos. Perfecto, perfecto. Entonces, le ponemos el azul aquí. Nos vamos junto con esto. Agárralo. Eso, agárralo. ¡Oh! Grande, grande, grande. Eh, creo que puedo hacerlo desde aquí ya. No lo sé. Este no, me voy a asegurar, sí. Me voy a asegurar de hacerlo desde el principio. Azul, vamos. que tengo que poner una naranja. Grande. Entonces aquí tengo que poner un azul. Lo agarramos. Ah, se quedó en el otro lado y dije. ¡Oh! Se cayó, Dios mío, no. Espérate, le vamos a poner más centradito. ¡Te caigas! Debía haber centrado también en el azul. No me digas que empieza de cero. Ya esto de aquí en adelante va cortado. Estamos en la segunda tercera plataforma. ¿eh? Creo que aquí quedamos la anterior. Creo que había que subirlo hasta ahí. El que tiré este es azul. Y allá el naranjo, vamos. Puse el naranjo. Entonces arriba hay azul. Tengo que tirar el naranjo ahora. Y tengo que tirar el azul arriba. Bien, perfecto. Ya tiré el azul arriba. Ahora tengo que tirar el naranjo, perfecto, perfecto, perfecto, ya vamos a guardar, porque se puede guardar en el juego, por Dios, ya guardando, eh, voy a intentarlo de nuevo con esto, desde acá tengo que tirar el naranjo Y después el azul Naranjo Y el azul Ya lo puse muy mal eh, Lo voy a guardar esto también Voy a guardar cada pedacito, sorry chicos Pero es que está muy difícil Perdí no sé cuántas veces antes de, de Llegar hasta este punto de nuevo Oh, grande Uy que viene el bordecito. Ya aquí azul. Lo voy a centrar esta mierda. Vamos. Voy a usar el naranjo. Voy a usar el salto de.. aquí después tengo que tirar el azul ahí. Vamos. Naranjo, vamos. Bien, grande, grande. Ya, entonces... Ahora lo que tengo que hacer es saltar con el naranjo en algún lugar. Lo malo es que no sé si llegaré a algún lugar. Espérate, llegaré. Espérate, voy a guardar. <risa> Ante la duda, guardar. Ya, hasta, hasta en este punto me quedé. Entonces... Voy a tirar naranjo. Voy a volar. Pero este se va a quedar aquí. Espérate, voy a tratar de irme con. con este coso. Vamos, vamos. Tenemos que chuntarlo a naranjo. No, no, no, no, no, no, no. ¿Qué es esto? Vamos a cargar. Ya. Espérate, voy a saltar. Bien, advertencia. La siguiente pregunta ya. requiere la exposición a piezas eléctricas sin aislamiento Que podrían ser letales Ya, mira a uno de los sobre Voy a poner el azul aquí Creo que no alcanzo a llegar allá Tengo que poner el naranjo ahí Con el azul me voy al naranjo Perfecto y ahí arriba no tengo... No tengo... Peligro de caer. Nice. 22 de 26. Que era lo que faltaba. Bien, bien, bien, bien, bien. bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cargar la partida donde nos habíamos quedado antes. Que era aquí. ¿Se acuerdan? ¡Oh! Esa, esa, esa, fue, esa fue la intro. Eh, bienvenidos a un nuevo video. Oh, espérate, tengo que tirarme desde aquí. Desde aquí Te podrías como callar un poquito Y saltar hasta allá Pasa que no sé si llego, a ver ¡Pío! Bien, bien, bien, bien Esto me sirve para Llegar hasta más allá ¿Se puede abrir esto? Creo que esta cuestión había que llevarla aquí dentro ¿eh? Sí, porque tuve que leer, leerme la wiki Aquí está No me da punto de logro porque ya lo había puesto como por ahí abajo. Entonces estaba muy cerca de esta zona. Ya. Entonces aquí seguimos avanzando. Se abre. Sí, sí se abre. Oh, esta fue... Oh, Dios mío. Esta es de todo. ah ¿eh? Oh, Dios mío, qué relajo. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! <ríe> ¡Lárgate! Creo que hay que avanzar por acá. Sorry, sorry. <risa> espérate, espérate, espérate. Estas son de la inicio. What? Creo que por aquí no hay que avanzar, ¿eh? A ver. Creo que hay que avanzar por acá. Tengo cierto cierto odio en este minuto. Ya. Vamos. Seguimos avanzando. Eh, ok. Estamos atentos a ver si encontramos más porque son 22 de 26. Entonces eso quiere decir que nos quedan 4. Soy el amo y el dios de la matemática, chicos. Eh, Ahí arriba. Ya, aquí arriba, ahí Nada Bueno, no me acuerdo de nada de esto A ver ¿Puedo tirar uno ahí? No Espérate, espérate, espérate espérate Quizás es saca abajo Claro Esto aquí Aquí tampoco absolutamente nada Voy a tirar el naranjo ahí. Solo aquí. ¿Y de dónde estábamos? Eh, más arriba no hay nada. Muerte supongo. ¡Ah! Mi hijo. Ya, ya, ya, ya, ya. Que poco me acordaba de esto, vamos. Tengo que saltar. Nice. Ok, esto lo pasamos. Me estoy largando. No, no creo que me haya escapado todavía. Ya. Yeah. Sí, estoy yo. Te quedé quizá la I. Sí, sí, me di cuenta. Tengo que meterme aquí dentro. Los cubitos. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, no puedo controlar. Oh, no me acuerdo de esta mierda. Ya, ya, ya. Me metió otra cuestión. Vale, has superado las pruebas. Has ganado. Vuelve a la lucha de recuperación. Ha sido todo muy divertido. Esto es lo del inicio. Vuelve ¿Dónde está el cubo? Espérate, tengo que esperar un cubito. ¿Tenemos un cubo, please? ¿El cubo? Ah. Big, big brain. Tremendo cerebro, guacho. ¿Y what? ¿Y el ascensor? Loco, no me acordaba de nada de esto. Es que es loco que no hay tarta, loco. No puedo abrir esto, pero... Puedo usar TP aquí arriba. ¿eh? Supongo. Con esto. Perfecto. Ah, pero es que tengo que agacharme. Ok, ah, ok, ok, ok, ok. Ah, sí, sí, me acuerdo de esto. Me acuerdo de sufrir. Sufrió bastante con esto. Ya, a ver. Esto te aplasta, mueres. Estando ahí arriba. ¿Cómo puedo subir ahí arriba? Por aquí. Creo que esto me da para hacer el TP. Bien. Bien, nos vamos por acá. Subimos. Por aquí. Espérate, no escucho la... No hay ninguna canción por aquí, ¿cierto? No Ok, ok, ok Aquí tengo que saltar Perfecto Aquí tengo que correr lo más rápido posible Correr, correr, correr, correr Aquí no puedo poner nada Ok Ok por aquí es la cosa, ¿o no? Sí, sí, sí, sí. Me el transporte ahí. Entonces volvemos. Y nos metemos por acá. Ah, ok. Y esto me sirve porque... Ah. Puedo subir ahí arriba. Espérate. Naranjo, Claro, de aquí salto ¡Dios mío! Ahí está, nice ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Dios mío! Ya, aquí puedo ir con TP pero estoy buscando... A ver... Estoy buscando... ¿Dónde está la música? Voy a ir por acá abajo primero. Aquí... Okay. Uh. No, por aquí no. Sube la escalera, hombre. Ya... Vamos por acá... Le escucho, le escucho. Le escucho, le escucho, le escucho. ¿Y a dónde te llevo? Ya. Vamos por aquí. dónde te tengo que llevar, guachita? ¿Dónde te tengo que llevar, guachita? Ya a ver, aquí tengo para teletransportarme aquí arriba. ¿Cómo era pasar esto? A ver, no. I don't remember. Uh, aquí supongo. Pero ahí voy a morir, espérate. Quiero asegurarme de visualizar bien esto. Yeah Entonces. Espérate, espérate, espérate. ¿Puedo subir por aquí o no? No puedo hacer TP allá. Ah, ahí puedo hacer TP. Ok, ok. Me no, por aquí. Creo que aquí ya estaba. O oh, no, help. A ver si podemos abrir esto. No lo podemos abrir. No Llegamos aquí Esto no nos lleva a ningún sitio Ah, esa es, la esa es la salida Eso de ahí Para salir Tenemos que ganarnos en una de esas Claro, saltar ahí Pero no llegan del todo arriba ¿Cómo lo hacemos? Es que ir con esta cosa te estresa mil por ciento. Esto que te dejo aquí. Voy a visualizar esto. Pon un poco más ahí supongo ¿Sí? sí, sí. No, ahí llegó, llegó, llegó. Tengo que tirar el azul. Tengo que tener el naranja arriba. Perfecto. Ay, o sea, ya lo tiré. Solamente tengo que poner el naranja acá. Perfecto, perfecto, ya, avanzando, no, te caigas, mira voy a suponer de que hay que ir por acá, si no me estaría reventando hacer de la siguiente forma poner un naranjo acá me aplasto ya es, está, está bien eso pero no tengo que morir es lo que tengo que hacer no morir Espérate, por aquí viene, ¿cierto? Sí, por aquí Perfecto Agárralo Perfecto, perfecto Aquí voy que echarlo Nice, 23 de 26 Ya, ya, pero ahora cállate, cállate Cállate Cállate Cállate, a ver si lo aplasta. Aplasta lo please. No lo aplasta, indestructible. Dios. Ya vamos. Eh... Ah, ya supongo. Ya. Seguimos subiendo. ¿Eso existe para algo? Pero no tengo claro para qué A ver... No se abre, obviamente Obviamente Creo que tengo que ponerlo aquí, el azul Claro Ah, ¿y aquí? Tiro un naranjo para aquí, aquí ¿Otra vez? ¿What? Pero, ¿por qué se está pegando a mí? No entiendo. Me daba miedo el. ¿Qué? El, el. el. el. lo que se puede agujer esto. Ya, esto no está ahí, no sí. Es está ahí, Tengo que darle justo en el tiempo. Si vuelves a la no me dejó. Pues. Te perdono. ¿Me perdonas? Over here, por aquí. Over here. Ya. Yeah. Lo que tengo que hacer es subir ahí. Lo que tengo que hacer es subir ahí. Sí, sí, sí. Lo puse, lo puse, lo puse. Ya. Yeah. No cae del todo. Ah, oh, pero esto sí se mueve. Ya, pero aquí tengo que subir. ¿Cómo? Ah, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Entonces ahí. Pongo ese ahí. El naranjo. Lo coloco acá. Y ahí seguramente me va a dar otro. No, no, no, no te caigas. No te caigas. No te caigas. No. Oh. Murí. Yo pensé que había muerto. Ahora sí morí. Ok. Ok. Okay Mickey. ok, Mickey. Ok, Mickey. Ok, Mickey. Ok, Mickey. Entonces salto aquí. Pongo este acá. Piam. Pongo el naranjo aquí. pero Salto, pongo el azul ahí, naranjo acá, oh, grande, no, lo reflejo, ya, el naranjo tengo que colocar, no, no te mueres, no te mueres, ya, ya, ya, ya, bien, bien, bien, bien, lo que tengo que hacer ahora es encontrar la radio, vamos bien, Espérate, aquí está esto... Aquí está esto... Ah, ok... Bueno, chiquillos, esto eso sería por hoy. Espero les haya gustado. Pónganle un like si les gustó, comenta eh, si me faltó algo, si me salté algo. Porque el anterior me, me di cuenta yo, pero me gustaría saberlo por los comentarios. Y... nada suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en el siguiente chau chau